Buenas noches, estamos aquí con Leonte de Bordanea, y pues, bueno, no pueden ser buenas noches, como buenos días, como lo que sea, porque realmente no sé qué hora sea ahorita mismo donde estés y donde estés viendo, este pero esto es un íntimo con Leonte Bordanea, y él nos va a hablar un poco sobre cómo fue su experiencia como director en... We en el Huerto. También quisiera saber un poquito sobre tu carrera musical, qué proyectos tienes musicalmente hablando ahorita, qué nos traes nuevo para, para escuchar de Leonte, cuéntame. Bueno, en, en teatro, como bien dices, estuve haciendo la dirección de Peras en el Huerto, eh, fue fantástica la, la, la producción, una nueva forma de darle vida a historias con, con un sistema multimedia, con contraseñas, alucinante lo que, lo que, lo que pueden hacer eh, mi hermano Ricky Ramírez, eh, con quien tuve el gusto de, de tocar desde que tenemos 19 años, tocó, tocábamos en, en instinto junto al tocar los teclados y luego bueno fue Son Miserables, fue parte de Son Miserables por desde siempre hasta hasta hasta la senada, eh, que es contraseñas me dijo, tú dime qué quieres hacer y lo hacemos realidad, sabes, o sea es como que tú dime qué quieres hacer con la escenografía Tú haces estos elementos y nosotros en pantallas pues hacemos maravillas, en efecto fue alucinante lo que se hizo y lo que vamos a traer para el 2023, que es una obra que se llama Fantasmas, una obra original que tenemos un casting el día 24 de septiembre, no sé cuándo salga esto, el día 24 de septiembre para esta obra que se llama Fantasmas y que también promete ser eh, les prometo que va a ser igual de alucinante o más alucinante que Esperas en el Huerto ya que estamos usando tecnología punta en, en, en, en el sistema de pantallas y 3D y que es muy inmersivo. La experiencia es inmersiva. Eh, con la música, pues con la música estoy con mi querido Fabricio Mejía, que es mi manager, manager de los 33 también, y estamos sacando un disco pronto, eh, un acústico que grabamos en rock and folk, en vinilo, y a su vez sacando un material inédito eh, digamos que lo que le llamamos en, en la música grabaciones encontradas, grabaciones que han quedado eh, que fueron grabadas en, en, en nuestros años en Madrid y que van a salir solamente en Spotify que es, es un disco que se llama que se llama los objetos en el, en el espejo están más cerca de lo que aparentan así de largo wow. como cuando ves las cosas en el, en, el, en el retrovisor y te pone eso, no los objetos en el espejo y es porque son canciones que los objetos, que son esas canciones, están más cerca de lo que aparentan, de, digamos, por ponerlo de manera romántica, de mi corazón, están más cerca de, de lo que creen, porque son canciones que fueron grabadas, compuestas bajo, bajo términos muy exigentes, de, de emocionales, muy heavy, en Madrid, y que no entraron nunca a discos, porque yo estaba en Hoy No Me Puedo Levantar, en el musical de Nacho Cano, en Madrid, entonces fueron muchas grabaciones que quedaron muy buenas grabaciones, muy bonitas canciones, que nunca se editaron y que la vamos a lanzar ahora en un, en un, en un disco eh, bueno en spotify como un formato formato álbum ¿no? oye muy interesante <risa> muy interesante me estabas comentando hace un ratico que estábamos conversando un poco de, de todo de tu experiencia como como actor como como director como maestro de artes escénicas eh, sobre todo el inmenso mundo que existe en la parte de, de la actuación en sí y, y, y cómo, cómo uno va desenvolviéndose y desarrollándose con las experiencias y el conocimiento y que y, y, y esa parte de la experiencia que tú valoras muchísimo. Háblame un poco de eso. Sí, como te decía eh, antes fuera de cámara, siempre es, y es muy importante estudiar. O sea, yo, yo, soy, yo soy empírico, yo estudié, bueno, la docencia la hice... Eh, con, con, o sea, online con, con Cambridge University como docente de teatro, eh, pero siempre he sido muy, muy hambriento a libros de teatro. He toda mi vida, desde los 18 años que empecé en el teatro, pues me leí todos los libros que, que he podido. Eh, no hablo de obras de teatro, sino de técnica. Y te comentaba que, que sí es muy necesario el estudio, lógicamente, pero es muy necesario las vivencias. Hay una, una diferencia muy grande entre un actor y lo puedo, lo puedo, lo, lo puedo notar cuando en, en, en mí mismo cuando he trabajado personajes con cierta edad y pienso, digamos que el personaje que hice hace 2014, Jean Valjean de Les Miserables, eh, yo sé que yo coge ese personaje ahora que se piensa hacer en 2024 y me han, me han dicho más o menos, por ahí he escuchado como que quieren que, que, se, que se haga otra vez y que lo haga, yo pienso ese personaje, yo lo agarro ahora y lo llevo a otro nivel pero por, por las experiencias vividas. Un actor se, se nutre de experiencias. Es igual que el músico, que también en mi, en, en mi caso, pues las giras, los conciertos, los destrampes, todo suma a la hora de, de, de escribir una canción, a la hora de subirte a un escenario, eh, cambia todo. O sea, a diferencia, que no le quito mérito, pero en, es mi opinión personal, a diferencia de quien solamente estudia y llega al sitio a subirse a un escenario o a dar una instrucción a dar una clase, no es lo mismo un maestro de, siempre lo he dicho en el sistema que yo, que yo enseñaba que enseño, que, que es el sistema internacional de enseñanza IB que buscan profesores que sean que, que sean del campo o sea, que, estén, que estén del campo ¿no? que, que ejerzan, por, por así decirlo eh, si el profesor es de ciencias pues el profesor ha estado o está en National Geographic activamente eh, está en la Antártida y de repente sabes todas esas experiencias que luego las llevan al salón de clases a los, a los chicos, en mi caso pues el teatro, o sea, yo, yo enseño lo que hago y le digo a los chicos vayan al teatro a ver lo que estoy haciendo y cuestionenme, ¿sabes? Así que básicamente es eso, básicamente es, es, es eso en relación a la experiencia, ¿no? Wow, de verdad que es muy enriquecedor y yo considero que de verdad que la experiencia es algo muy importante al igual que el conocimiento, pero es una cosa que va con la otra y, definitivamente, si tú tienes el conocimiento pero no la práctica, al final, a la hora de ejecutarlo, de repente no va a ser tan vistoso. Eh, cuéntame un poquito sobre, sobre tu proyecto musical, que me estabas comentando un poco sobre el proyecto. Eh, ¿Qué planes tiene? Sé que sé que van a, a lanzarlo por Spotify, eh, pero van a hacer algún lanzamiento. Dame una primicia. Sí, seguro, seguro. Con el con el disco en vivo, el, el acústico en vivo de Rock and Folk, haremos algo en, en Rock and Folk, precisamente en este sitio. Eh, nuestra relación con con Jacobelli, con con Elefrique es, es buenísima. Me parece una ha sido una enorme ganancia para nuestra industria musical. Rockera, tener a, a, a Giacobelli, tener a a, electo, a a estos fabulosos músicos y empresarios, este más fabuloso empresario, eh, Giacobelli, apoyando el rock de esta manera con la sala que tiene. Y bueno, aquí grabamos ese disco eh, con Goldata, a través, como te digo, de, de, del, del manejo que hace nuestro manager, Fabricio Mejía. Y lanzaremos este disco, es muy probable que, que el Rock and Folk, definitivamente y que es un vinilo y luego este otro disco que como te comentaba pues eh, es solamente en spotify pero que estaremos tocando las canciones también son canciones que curiosamente muchas canciones que son por decirlo de alguna manera muy no sé si comerciales o mainstream pero creo que por eso se quedaron por fuera en algún momento son canciones que llegan muy rápido que siento que van a llegar muy rápido y no las estamos tocando o sea no es que las estamos grabando otra vez estamos como quien dice puliendo cositas para, para lanzarlas como estaban. Oye, de verdad que muchas gracias Leonte por tu tiempo. Esperemos que les haya gustado toda esta información y pues este es Leonte Ordanea aquí en tu canal de Compañía Alfaro. Chao. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llega gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.